...de lunes a viernes, con la información más completa del mundo del deporte. Solo por La Hora Deportes. River ante su gente y con una gran tarde de Álvarez venció a Boca y es puntero. River Plate, nuevo líder de la Liga Profesional de Fútbol, derrotó este domingo a Boca Juniors 2 a 1... ...en el partido válido por la fecha 14... ...con una soberbia actuación que contentó a los miles de hinchas... ...que volvieron al Monumental. El delantero Julián Álvarez convirtió por duplicado para el equipo de Gallardo... ...mientras que el defensor peruano Carlos Zambrano... ...descontó en la última jugada del encuentro. El millonario alcanzó los 30 puntos... ...con la cuarta victoria consecutiva y es líder del campeonato. A su vez terminó con el invicto de Bataglia como técnico de Boca que terminó con 10 jugadores por refusión de Marcos Rojo a los 15 minutos del partido. Más fútbol. El PSG con Messi en el tridente estelar perdió el invicto ante el Rennes. El Paris Saint Germain, con la presencia de los argentinos Lionel Messi, Ángel Di María y Mauricardi, cayó este domingo 2-0 como visitante del Rennes y dejó su invicto en la Liga 1. Aunque seguirá como líder al final de la novena fecha. El equipo local fue más efectivo que el del Rosarino. Mauricio Pochettino a la hora de la definición y se impuso con goles de Gaetán Laborde a los 45 minutos y Flaquien Tight al comenzar el complemento. Messi fue titular, jugó un buen primer tiempo y estrelló un tiro libre en el travesaño en ese lapso, pero en el segundo ya no tuvo tanta gravitación en el juego. Más deportes. Murió a cero Cali a los 49 años por una descompensación cardíaca. El ex campeón mundial de kickboxing y actual promotor de boxeo, Jorge Acero Cali, falleció este domingo a los 49 años por una descompensación cardíaca mientras se encontraba en un hotel de Santa Rosa La Pampa, lugar que visitó este fin de semana por una velada pugilística. Cali fue hallado sin vida durante la mañana del domingo en una habitación del hotel y spa la campiña ubicado en el kilómetro 604 de la Ruta Nacional 5, en las afueras de la capital provincial. Acelo Cari cobró popularidad en los 90 por su actuación en el kickboxing, con la que llegó al estadio Luna Park, templo porteño, vinculado a la historia grande del boxeo argentino. Allí se enfrentó con otro referente de la disciplina, el ninja Horacio Enrique. Colón recibe a Banfield en el reencuentro con su gente luego de histórico título. Colón de Santa Fe recibirá este lunes a Banfield en el cierre de la fecha 14 del torneo que marcará el reencuentro con sus hinchas luego del histórico título de la Copa de la Liga obtenido en junio pasado. El partido arranca a las 20.15 en el Estadio Brigadier General Estanislao López con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de la TV Pública y ESPN y Fox Sports Premium. El sabalero. Tendrá una fiesta especial en el cementerio de los Elefantes, ya que será el primer partido que disputará con la presencia de sus hinchas luego del histórico título que consiguió el pasado 4 de junio en San Juan, tras derrotar en la final a Racing. Fast fútbol. Talleres busca recuperar la punta en su visita a defensa en Florencio Varela. Talleres de Córdoba visita este lunes a Defensa y Justicia con la intención de recuperar la punta de la tabla que le virló River tras... ...el triunfo en el Superclásico... ...en el marco de la fecha 14. El partido comenzará a las 18... ...en el Norberto Tomaguelo... ...que volverá a recibir a los fanáticos del Halcón. Arbitrará Andrés Merlos... ...y televisará TNT Sports. El equipo del uruguayo Alexander Medina... ...lleva 12 partidos invicto... ...entre todas las competencias. Acumula tres victorias en fila... ...ganó 8 de los últimos 9 partidos... ...y obtuvo esta semana su clasificación... A los cuartos de final de la Copa Argentina Defensa, por su parte Intentará cortar la buena racha del conjunto cordobés Volver al triunfo después de seis partidos Y recuperarse de la pasada derrota con San Lorenzo Que dejó al equipo en el decimonoveno puesto Más deportes Tenis Cori es oficialmente designado como nuevo capitán de la Davis el santafesino Guillermo el Mago Coria fue oficialmente designado este lunes como capitán argentino para la Copa Davis en reemplazo de Gastón Gaudio, indicó la Asociación Argentina de Tenis. La magia, la selección. Guille Coria es el nuevo capitán de la Selección Argentina de Tenis. El ex 3 del mundo será presentado este martes y debutará en los Qualifiers 2022 de la Copa Davis by Rakuten, escribió la Asociación ...sobre la confirmación del nuevo entrenador en sus redes sociales. Coria, de 39 años, tomará el lugar del gato Gaudio... ...quien comandó al representativo argentino por última vez... ...en la serie ganada 4-1 ante Bielorrusia... ...disputada en septiembre pasado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Ya estás informado. En cualquier momento, más Pasión Deportiva.